¡Grabando! Vale. Hola chicos, ¿cómo están? Hoy estuvimos grabando para... No hay amor en Buenos Aires. Bueno, mi personaje de Felicitas, ella es Araceli y Laudaro. Ellos son mis mejores amigos y yo ya me van a conocer. Se viene algo súper genial, así que estén atentos. Bueno, los esperamos y esperamos que... Que les guste. les guste. ¡Besitos! Ah, era el breta para la cámara. Para... Yo siempre bailo.